el día de ayer. Más adelante tengo eh, una una informaciones que dio faña eh, a, a varios medios, entre ellos estaba Alex Díaz eh, y otros medios, y nosotros la tenemos en exclusiva. Así que vamos a escuchar lo que dijo el general respecto a este caso eh, del residencial Neftalí. Desde que concluimos le vamos a anunciar inmediatamente, lo vamos a citar a través de la vocera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 esa, esa eh, dama franco macorizana eh, bueno, por su parte Veloz, está con nosotros eh, Marilady Veloz eh, mira, esto es un caso eh, muy delicado muy delicado, hay muchas personas envueltas, hay muchos intereses económicos envueltos es lo que se está diciendo eh, eh, eh, en medio de ya hay dos personas fallecidas eh, y las investigaciones continúan eh, presentamos la entrevista que eh, nuestro colega y hermano Alex Díaz le hizo a la hermana del empresario Néstor Limena donde ella dice que tiene tiene tiene miedo, tiene miedo de su muerte vamos a escuchar la titular, eh, eh, eh, la fiscal titular eh, quien da declaraciones y dice que las investigaciones sobre este caso específicamente el asesinato en manos de sicario de la joven Suri quien falleció eh, víctima de un balazo propinado por estos delincuentes. Vamos a escuchar a la fiscal. Ustedes saben que estamos en el desarrollo ahora de las diligencias preliminares con respecto a la ocurrencia del hecho. Precisamente en ese sentido, el Ministerio Público hasta tanto, no culmina todas las pesquisas e inicios de la referida investigación, no puede dar tantos detalles al respecto. Lo que sí podemos establecerle es que estamos adelantando la investigación de los autores del hecho, así como en las circunstancias del mismo, a la mayor eh, eh, comunicación o ya información directa de todos los detalles del caso, pues ustedes lo estarán además viendo en el procesamiento de los mismos y le estaremos mostrando los detalles pertinentes. Bueno, ahí está, tanto el general como la, la fiscal Maris Lady, están bien preocupados por lo que está sucediendo eh, con, con este caso. Un caso que ha condenado eh, la sociedad eh, en medio de tanta situación, tanta desgracia, a ver, eh, eh, este, este estado de temor, esto parece que estuviera en México, en, en Venezuela, y, y imagínate, uno con el COVID tiene temor de salir a la calle imagínate con, con esto que está sucediendo en las calles, eh, eh, matando gente así, tan a la ligera, o sea, eso, eso atemoriza más que el COVID. Sí, totalmente. El, el hecho de uno no tener una certeza de seguridad es algo que, que ahí sí entra la paranoia, me imagino, que ahorita hablábamos con la doctora, una situación bien delicada, hay que saber muy bien eh, lo que se dice en torno a esa situación, hay muchísimos intereses, ya por la por el trasfondo que explicabas anteriormente, y entiendo que la policía pues, debe operar, porque ya hay un hecho, hay un hecho, hay amenazas y es mejor que si no, ya no. pasó eso, se evite que se continúe alargando esa, esa situación que es muy peligrosa. No, y por ejemplo, eh, hay cámaras eh, que gra grabaron, y, y ahí están las imágenes, se dice que posiblemente ya ha haya uno de los sicarios detenidos, pero tenemos eh, eh, esta primicia de que Faña eh, Francisco, quien es seguridad de, o, o laboraba... Eh, eh, con la familia, eh, con la hermana de Nestalí, eh, está asustado. Incluso dijo que, que lo fueron a matar y él apresó, él mismo, porque era militar, apresó a, a, a una persona que supuestamente lo fue a, a, a, a asesinar. Y esta mañana, incluso yo estuve en el cuartel acompañándolo, eh, junto con varios eh, eh, reporteros gráficos y periodistas, entre ellos estaba eh, Alex Díaz. Eh, donde él fue a entregarse y fue porque él dice que ha puesto la denuncia y teme por su vida. Eh, después uh -huh. de ahí eh, lo refirieron a la fiscalía y fuimos al Palacio de Justicia, eh, donde ahí él quedó esperando principalmente la, la, la, la fiscal titular para ver qué caso. Pero él antes de eso dio unas declaraciones eh, muy fuertes. Vamos a escucharlas, señor director, eh, estas declaraciones de Faña Hasta mi casa. Eh, antes de eso tuve una conversación con el capitán Gavino, el que la doña acusa este de que también. abandonó la investigación sí. de, de Quiquito, ¿se llama? Sí. Entonces, eh, él me dice, tú eres que, que está manipulando todo, ¿no verdad? Gustaba que yo te diga aquí, que no diga nada. Entonces tú andás dándole seguimiento a eso, ¿no verdad? Entonces me dijo, no te apures Cuídate. Así, la Así me dijo. Inmediatamente yo no lo cogí tan bocado, pero me preparé, ¿se ¿sí, me entiende? Cuando bajo para la casa había una persona que me estaba buscando la tarde entera, fue a mi casa preguntando en todos los lados. Esa persona eh, me llegó donde yo estaba, pero yo estaba con una escopeta que me la enfrentaron porque usted sabe que tenemos todos los problemas. Usted estaba arpillado. Exactamente, cuando él me llegó no pudo tirarme porque yo soy, también, lo tengo asegurado también. Entonces, el ¿Y a quién es él? El? Láyano, el me el dice Láyano, está preso. Ah, está preso. Yo, yo lo traje preso él. porque lo detuvo. Exactamente, yo ya como él me fue a matar, yo fui a buscarlo a la casa. O sea, ese me mandó a empezar la y lo agarré uh, más para abajo. ¿Y él es miembro de la policía? Eh, no, es un sicario. Un que, sicario. Que trabaja con la policía. Y se lo recibieron aquí. Eh, sí, lo recibieron, pero no sé si está vivo, porque usted sabe cómo es, no le dieron entrada. ¿No le dieron entrada? No le dieron entrada. entonces no se lo recibieron formalmente. No, no. Entonces, el eh, en general estaba allá afuera. El uh general -huh. me, eh, me dice, cuídate, y esto y ven mañana a poner la denuncia, pero que ah, qué denuncia, yo tú, 40 mil denuncias sobre esa persona que me está dando seguimiento. ¿Ya vino? Eh, sí, señor, y ayer mandaron a ese sicario a matar. como le dije, lo traje a la policía, luego yo me voy con la copeta y me interceptan. Camino se que va para, para una casa que tengo para allá. ¿A qué hora fue? Como las ocho y pico de la noche, casi mete la nueve. Anoche. Y me intercepta el coronel que pertenece de allá, a la salida de Cenovi. ¿Cómo se llama? Eh, no tengo nombre, pero ese es el comandante que pertenece de allá. Me intercepta me traen aquí de nuevo a la policía. Después que me. Bueno, sería bueno que se investigue este caso, esto que eh, Francisco, Juan Francisco, eh, conocido como faña, se investigue porque esto ha, ha condenado la sociedad eh, y ha puesto a todo el mundo en, en pánico o sea, pues son casos que tú dices, bueno si tú andas por la calle eh, y, y matan a una gente, imagínate por ahí que, que hubiese también ido a a otra persona y también se le pega un disparo entonces creo sí. que la policía tiene un gran reto mi hermano y mi amigo, el coronel